Buenos días, me da mucho gusto estar con todos ustedes en esta presentación que estamos haciendo sobre el tema de sociedad y ambiente en el capitalismo. Quiero, ante todo, agradecer a la doctora Ruth Robles Berumen, quien es profesora en la Unidad Académica en Ciencias de la Tierra y desde el principio estuvo insistiendo hasta que yo acepté que haga esta presentación para llevarla a la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. Y también quiero agradecer al doctor Martín Cardoso de la Unidad Académica en Derecho, quien también estuvo eh, gestionando la posibilidad de que diera esta charla. Entonces decidimos unir a ambas charlas en una sola que estoy aquí presentando. Bien, esta presentación tiene como tema, como dije, sociedad y ambiente en el capitalismo y tiene tres elementos, tres ítems que voy a desarrollar en forma bastante resumida pero creo que es importante para entender la problemática ambiental de hoy en día. El primer punto que voy a tratar es lo que llamo la discusión actual sobre la crisis ambiental y la sustentabilidad. O sea, quiero llamar la atención sobre cuáles son las principales posiciones que hay sobre este problema de la crisis ambiental contemporánea. En segundo lugar me voy a referir al metabolismo de las relaciones sociales de producción. O sea, voy a entrar aquí a explicar algunos elementos fundamentales para ubicarse mejor desde el punto de vista teórico en la reflexión sobre la crisis ambiental. Y en tercer lugar, y este es el último punto que voy a tratar, cuáles son las principales tendencias sobre la naturaleza que las relaciones sociales capitalistas provocan. Entonces vamos a pasar al primer punto. Eh, en realidad toda la discusión que ya lleva 50 años sobre la problemática ambiental eh, tiene como paño de fondo la pregunta de cuáles son las causas de lo que hoy en día llamamos la crisis ambiental. Hay muchas, hay muy diversas, pero hoy en día, por ejemplo, llegamos a que hay dos grandes indicadores de esta crisis ambiental y en los indicadores, en la forma de medir el problema ambiental, de alguna forma se ve también, de alguna manera se ve cómo está eh, elaborada la teoría que lleva a esto. Eh, el, estos dos indicadores estos dos grandes indicadores son por un lado el calentamiento global esto se mide año a año con la cantidad de partículas de dióxido de carbono por millón que están en el aire o sea se está hablando en definitiva de lo que se refiere a la contaminación en este caso pues en el aire y el otro indicador fuerte es el de la pérdida de biodiversidad, pérdida en especies, pérdida en variedad genética de cada una de las especies o de muchas de las especies. Aquí el indicador está reflejando ya no un problema de contaminación, está reflejando un problema de depredación de la naturaleza externa. Estos dos términos depredación y contaminación los vamos a retomar un poco más adelante ahora vamos a las explicaciones ¿cuáles son las principales explicaciones? digo, hay muchas y la forma más simple de sistematizarlas o de agruparlas son en primer lugar las que tienen que ver con causas eh, que pueden ser ideológicas en definitiva la mayoría de las causas que se que se señalan son religiosas argumentando que la religión judeo cristiana occidental pone al ser humano como señor de la naturaleza y por lo tanto toda la naturaleza externa a disposición de su uso eh, de forma como lo crea más conveniente. Una segunda interpretación de las causas también una gran interpretación de las causas, son las que tienen que ver con la tecnología o con los procesos de industrialización, o sea, también aquí está encerrada la ciencia y tecnología que han, en cierta forma, destruido la naturaleza en su desarrollo. Hay que ver que aquí esta, esta interpretación tiene un un rasgo muy importante, de carácter un poco romántico, como para frenar el desarrollo, sería la solución. La tercera gran eh, causa o interpretación de las causas de la problemática ambiental es la política ambiental. O sea, se dice que eh, una mala política, la falta de una buena administración pública sobre el uso y apropiación de la naturaleza, es la causa. Bien. Menos común, mucho menos común, son las interpretaciones de las causas de la crisis ambiental debido al tipo de relaciones sociales de producción, o sea, a las relaciones sociales de producción capitalistas. Y sobre esto nos vamos a enfocar en lo que sigue de la exposición, en esta, en esta cuarta, digamos, eh, interpretación de las causas de la crisis ambiental contemporánea, de cómo las relaciones sociales de producción capitalista tienden forzosamente a degradar la naturaleza externa. Cuando digo, cuando digo que tienden forzosamente, me estoy refiriendo a que un tipo de relaciones sociales, en este caso las, las capitalistas, no tienen otra alternativa que generar tendencias necesarias, forzosas, independientemente de lo que se piense en términos de políticas, en términos de tecnologías, en términos de ideología, tienen algunas fuerzas estas relaciones sociales que llevan a la degradación de la naturaleza externa y este es el último punto que vamos a tratar. Ok. Pero antes de entrar a ese último punto, es necesario que repasemos algunos elementos muy importantes del comportamiento del ser humano en términos genéricos con la naturaleza externa. Lo que aquí vamos a señalar es que las relaciones de producción, la forma de producir, son la manera en que una sociedad, cualquiera que ésta sea, determina la manera de relacionarse con la naturaleza externa. El punto de partida es el proceso productivo y por lo tanto cuando hablamos de crisis ambiental o de problema ambiental tenemos que ir a ese, a ese núcleo central que es la forma de producir. ¿Por qué esto? Bueno, porque todos los organismos vivos necesitan metabolizar con la naturaleza externa. ¿Qué significa metabolizar? Metabolizar con la naturaleza externa significa que tienen que extraer de esa naturaleza los recursos que transforman, que procesan y que sirven para metabolizar desde el punto de vista biológico y por lo tanto para que las distintas especies puedan reproducirse eh, en forma sistemática prolongada a través del tiempo. Vamos a poner acá un ejemplo. Un ejemplo de, otro, de otra especie, un ejemplo de otro ser vivo, en este caso de un picaflor. Bien, es obvio que aquí el elemento central, el instrumento central con el cual ese picaflor metaboliza con el ambiente externo es el pico. Si no tuviera el pico, pues se muere, necesita del pico para obtener los recursos para la metabolización. Esta es una característica muy importante porque eso significa que el instrumento esencial lo tiene dentro del propio cuerpo biológico y así sucede con absolutamente todos los otros seres vivos excepto el ser humano, como vamos a ver más adelante. Eh, esto significa que todos los seres vivos tienen determinados instrumentos que son la clave para metabolizar para obtener recursos externos en los felinos pueden ser las garras la, la mandíbula los colmillos en este picaflor pues es el pico ahora bien cuando llegamos al ser humano en su evolución pues el ser humano no tiene ha perdido todos esos instrumentos dentro del propio cuerpo biológico y no tiene nada, todos los instrumentos que le permiten metabolizar los ha generado como anexos externos, instrumentos separados del cuerpo biológico. Por lo tanto, estos instrumentos que se han perfeccionado a través del tiempo, que son cada vez más sofisticados, es un punto importante para entender en es, la evolución y la relación con la naturaleza externa. Voy a poner acá algunos ejemplos, algunos ejemplos de momentos históricos de distintas relaciones sociales de producción, pero todas tienen un común denominador y es la necesidad de utilizar recursos, instrumentos, la necesidad de utilizar medios de producción para poder metabolizar. Esto es común a la sociedad humana en cualquier momento en cualquier situación histórico, histórica, pero en la forma en cómo se está una determinada sociedad apropiándose de esos medios de producción, de esos instrumentos, varía, y aquí la clave para entender la problemática ambiental. Por ejemplo, el primer, el primer ejemplo que estoy poniendo es el de la esclavitud clásica, en Grecia, en Roma, aquí el esclavo es un medio de producción más y por lo tanto no tiene el esclavo, que es el trabajador fundamental, no tiene ninguna disposición sobre cómo explotar la naturaleza y tampoco la tiene sobre su propia vida. De manera que la clase que decide y que es responsable al mismo tiempo por de la degradación de la naturaleza es la clase esclavista. Y ya había en esa época momentos más reducidos, obviamente, espacios más reducidos que hoy en día, que estaban siendo depredados o contaminados. Esto desde el principio existió en forma cada vez creciente a medida que pasó el tiempo. Lo que quiero señalar acá es que cuando hablamos de que la economía está en el centro de la crisis ambiental o de la problemática ambiental en cualquier momento histórico, estamos, tenemos que entender cómo es la relación de las clases sociales y la responsabilidad sobre esa economía, sobre el uso de la naturaleza externa como recursos. En este primer ejemplo, en este primer ejemplo de la esclavitud es evidente, es muy claro, que la clase esclavista, que es la clase trabajadora, no tiene ninguna posibilidad de decidir y por lo tanto lo que suceda con la naturaleza externa es un problema y una responsabilidad de la clase explotadora, de la clase esclavista en este caso. Un segundo ejemplo es el de las formas de producción serviles o feudales. Aquí el siervo, que es el trabajador, pues, que es la clase trabajadora, está atada a la tierra que cultiva como una unidad y tiene una cierta libertad de cómo explotar ese, ese ámbito, ese espacio territorial, eh, de qué forma explotarlo y a veces también qué tipo de producto, pero en general... Esto está sumamente limitado y es también aquí la clase que posee los medios de producción, o sea, la clase feudal, la aristocracia feudal quien dispone qué se debe de producir en cada uno de esas parcelas del feudo y por lo tanto es la responsable también por la posibilidad o la eventualidad de la degradación de esos espacios ambientales. Nótese que tanto la clase esclavista como aquí la clase feudal son las responsables directas, porque las clases trabajadoras no son propietarias de los principales medios de producción y por lo tanto no tienen posibilidad de decidir alguna. Eh, pasemos a otro ejemplo, el ejemplo de la comunidad tributaria que existió muy de forma muy extendida en la Mesopotamia de Asia Menor, pero también en América, en Mesoamérica es muy significativa. Estas sociedades tenían un, una dependencia, las distintas comunidades con el Estado, con un Estado que es el Estado dueño de todo el suelo y por lo tanto exigía a las comunidades tributos y esos tributos estaban delimitados en productos específicos, en formas de eh, explotar el suelo también. Por lo tanto, en este caso, otra vez, es la clase dominante, la clase dueña de los medios de producción, la que decide sobre el uso del suelo el uso de los recursos naturales y por lo tanto la responsable última de los problemas ambientales que eventualmente surjan. Pongamos otro caso, pongamos el caso de campesinos libres, de productores directos que producen para el mercado. Bueno, aquí es totalmente libre la posibilidad, la forma, el uso de instrumentos, la manera de explotar la naturaleza externa pero el campesino este tipo de campesino es un campesino familiar, es un campesino que en última instancia vende la mayoría de sus productos al mercado y por lo tanto está sujeto a lo que son las relaciones mercantiles que vamos a exponer con mayor detalle ahora que pasemos a una otra forma que es bajo relaciones propiamente capitalistas. Llamamos relaciones propiamente capitalistas cuando ya estamos ante clases como la clase obrera y la clase capitalista como la forma principal o más extendida en la sociedad. En su conjunto, estos ejemplos llevan a mostrar que la propiedad de los principales medios de producción, la clase propietaria, es la responsable última de la, los problemas ambientales que eventualmente van surgiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Ok, paso entonces a esta eh, diapositiva, a esta imagen, un diseño muy simple que muestra la producción, todo proceso de producción es el centro para entender la problemática ambiental, pero además está mostrando que esa producción tiene un, un momento de comienzo en la utilización de recursos naturales, porque todo proceso productivo requiere forzosamente la explotación de determinados recursos naturales y también todo proceso productivo lleva a la generación de ciertos desechos, que no son usados o de los productos que, una vez usados, entran eh, y se configuran como desechos. Eh, hay que explicar que tanto esos recursos en, el, en la entrada de un proceso de producción como esos desechos pueden eventualmente llevar a la depredación o a la contaminación. Aquí estoy retomando aquellos términos que utilicé al principio porque básicamente toda la discusión ambiental de hoy en día está montada sobre los problemas de depredación o los problemas de contaminación y lo que genera eso, lo que causa eso no se discute que es la, la economía, el proceso productivo y el tipo de relaciones sociales de producción eso queda ausente de la discusión y por eso es que necesitamos una teoría que analice las causas de la crisis ambiental, no desde el punto de vista de los márgenes, sino del centro del proceso de producción, del centro de la economía. Por eso en esta misma diapositiva estoy colocando una conclusión al final que dice, nótese que el análisis mayoritario de la problemática ambiental trata a los extremos del proceso productivo. El proceso productivo en sí mismo no se analiza según aquellas tres grandes interpretaciones de las causas de la problemática ambiental con la cual comenzamos esta exposición. Entonces ahora paso al tercer capítulo, pues, el tercer ítem que quería mencionar, que son las tendencias sobre la naturaleza de las relaciones propiamente capitalistas. Nos enfocamos entonces en la sociedad capitalista y en cómo el proceso productivo, las relaciones de producción principales de este momento histórico conducen a provocar tendencias que son necesarias y que son forzosas, que no es una cuestión de voluntad, ...es algo intrínseco a las propias relaciones capitalistas. Y voy a señalar las siguientes. En primer lugar, lo que tiene que ver con el valor y su impacto sobre el ambiente. ¿A qué me refiero con el valor y su impacto sobre el ambiente? Bueno, si comparamos, todas las sociedades precapitalistas tienen como propósito... ...del proceso productivo satisfacer necesidades directamente... Y esto es muy importante, porque la satisfacción directa de las necesidades significa que una vez que estas necesidades están satisfechas, el proceso productivo se detiene. La diferencia en la sociedad capitalista es notable. En el capitalismo el propósito de la producción es obtener ganancia, y sólo en los casos en que se pueda obtener ganancia se produce entonces para satisfacer necesidades. Por lo tanto, la producción no se detiene nunca. Y no se detiene porque la obtención de ganancia es algo que no tiene fin, es ilimitado. Siempre se puede acumular más ganancia, siempre se puede ser más rico, pues. No es un problema que tenga o una situación que tenga límites como tenía en todas las sociedades. ...precapitalistas con la satisfacción de las necesidades. Aquí el objetivo es generar ganancia y eso no tiene ningún fin. Es ilimitado. Como cualquiera percibe en la sociedad actual la gran diferencia de riqueza... ...a nivel personal, a nivel de países, a nivel de regiones, entre unas y otras. El segundo elemento que es también una tendencia forzosa e inevitable de las relaciones capitalistas, es el tema de la relación capitalista en sentido estricto, o sea, de la relación capital-trabajo. Aquí nos referimos a que la fuerza de trabajo, que es en su conjunto la clase obrera, eh, tiene su origen, su origen histórico en la separación entre el campo y la ciudad. Son las relaciones capitalistas las que en su surgimiento verdad, y en su desarrollo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, provocaron el mayor quiebre del, ma del metabolismo de la naturaleza, el mayor quiebre ecosistémico al dividir y al generar enormes ciudades, por un lado altamente pobladas con la concentración productiva, con la concentración de recursos, con la concentración de residuos y por otro lado, y por otro lado el, el ámbito rural. Este quiebre ecosistémico pues hasta hoy en día persiste y es una de los principales problemas ambientales y causas de la crisis ambiental Contemporánea esa quiebre del metabolismo natural de los ecosistemas. Un tercer elemento que quiero mencionar es el de la ganancia y su impacto sobre el ambiente. Ya mencionamos anteriormente, previamente, esto de la ganancia, pero aquí quiero agregar un elemento muy importante. Y es que los capitales se mueven de unos sectores productivos a otros constantemente migran de unas ramas de producción a otras y esto lo hacen porque el sistema capitalista está basado, en, está basado en la propiedad individual de los medios de producción de los recursos, lo cual significa que no puede haber ninguna planificación de escala y por lo tanto los capitales van migrando todo el tiempo buscando mejores alternativas de ganancia. Esta migración hace que en el sistema capitalista lo que es la oferta de productos y lo que es la demanda nunca coincidan. Sucede entonces que en, en un momento determinado existen ramas de producción que están produciendo para eh, más de lo que el mercado, de lo que el estómago de la sociedad consume. Por lo tanto hay un desperdicio que mayor... Problema ambiental que estar permanentemente generando en algunas ramas desperdicio de productos. Esos productos son recursos naturales que fueron transformados y que no se aplican para satisfacer ninguna necesidad. Y si algunas ramas tienen ese excedente, mañana serán otras las que tienen ese excedente. Es decir, la diferencia entre oferta y demanda es una necesidad forzosa de un sistema que no puede planificar sus economías, sus procesos productivos. Otro, y ya, ya voy en los en las últimos elementos, pero otra tendencia es la acumulación de capital y su impacto sobre el ambiente. Esto, de hecho, es algo que todos sentimos porque las relaciones capitalistas revolucionan re, re permanentemente las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas es un hecho visible con los cambios en la tecnología, con los nuevos dispositivos tecnológicos que día a día surgen, con la innovación permanente que se promueve. Entonces esto hace que la tecnología sea capaz y el desarrollo de las fuerzas productivas en general sea capaz no solamente de aumentar, pero también, obviamente, de expandirse en la superficie terrestre, capturando siempre nuevos recursos, nuevos materiales para explotar, nuevos espacios a conquistar, nuevas especies para explotar. Esto es un proceso de acumulación de capital en sentido amplio, general, que es inevitable, imposible de parar y que es... ...una de las causas importantes de la crisis ambiental contemporánea y en el sistema capitalista. Luego tenemos el tema de la crisis económica. Todo el mundo sabe que en el sistema capitalista las crisis son inevitables. Allá por, por tal vez en el siglo XIX, en el siglo XX las crisis sucedían cada 25 años a veces cada 30 años. Hoy en día y en este siglo XXI, las crisis suceden cada ocho años o menos y es probable que de aquí en adelante se vengan crisis económicas muy cortas, muy, digamos, una de otra, se, va, se van acortando los plazos y muy profundas también. Esto de la crisis es también algo que provoca problemas ambientales muy serios, cada vez que hay una crisis económica hay un montón de infraestructura que no, no es utilizada, pasa a ser desperdiciada no significa que una infraestructura de una gran empresa, por ejemplo, deje de producir pero basta con que pase de producir en un 70, 80, 90% de su capacidad a producir en un 60% ciento de capacidad o en un 50% de capacidad y entonces estamos frente a una infraestructura, parte de un equipo productivo subutilizado y esto significa recursos naturales que fueron empleados para eso, que son subutilizados, por lo tanto un desperdicio total de la explotación del ambiente externo. Bien, estoy ahora en las conclusiones, y la conclusión es una conclusión general muy simple y muy contundente. La crisis ambiental no tiene su causa última en la ideología, en la religión, en la industria entendida como cosas físicas, ni tampoco en políticas cerradas. Sí tiene sus causas en el tipo de relaciones sociales de producción, la tiene en la economía, en las relaciones sociales capitalistas que obligan a producir siempre más, que obligan forzosamente a expandir la explotación de los recursos, de captar nuevos recursos a todo el globo terráqueo, a aumentar también el ritmo y la velocidad de los cambios y de la producción. Estas son tendencias forzosas, de la producción capitalista, que pueden eventualmente mejorarse, paliarse de alguna manera, pero no pueden ser evitadas con políticas económicas, no pueden ser evitadas con cambios en la ideología, porque son intrínsecas al proceso productivo. De manera que cuando tenemos un problema ambiental hay que prestar atención, no a los extremos, no a al uso de recursos naturales o a la mayor contaminación, que son los extremos del proceso productivo, sino a las fuerzas que surgen del propio proceso productivo en sentido estricto. Muchas gracias, muy amables por su atención, y quedo a disposición para cualquier pregunta o eventual ampliación a través de mi de correo electrónico y este, los medios pues aquí en la unidad académica en estudios del desarrollo de donde vengo pues este, muchas gracias y buenos días para todas y todos.